Hola, buenos días a todas y a todos. Eh, bienvenidos a esta, a esta jornada sobre las escalas de calidad de vida familiar, que que bueno. nos va a poder ayudar a compartir y a mejorar eh, tanto la, las, a las entidades para mejorar la planificación en el ajuste y la provisión de apoyos para que cada familia necesita y a las familias para mejorar sus fortalezas y ver también sus debilidades de cara a, a, a mejorar su calidad de vida familiar. Nos acompañan tres de las autoras de las escalas, Ana Bacel y Natasa Váquez, de la Universidad de La Manchute de Barcelona, Cecilia Simón, de la Universidad Autónoma de Madrid, y cua también cuatro profesionales de, de entidades de plena inclusión, Ruz Sastre y Esther Guillamot, de Fundación AMAS Madrid, y Lourdes Villatoro y María José Luque de Futuro Singular que nos cuenta su experiencia con las escalas. Y ya doy paso a, a Ana bit que va a ser la, la primera presentadora. Muchas gracias. Ana, cuando quieras. Muchas gracias a José Gómez, eh, miembro a la Junta Directiva y a plena inclusión en general para invitarnos a formar parte de, de moderar esta segunda sesión sobre la aplicación de las escalas de calidad de vida familiar y muy especialmente queríamos uh, dar las gracias a, a Beatriz que siempre eh, pues nos anima ¿no? a, a poder eh, desarrollar este tipo de sesiones eh, para compartir de alguna manera eh, y poder um, eh, reducir ¿no? la distancia que hay entre la teoría eh, y la práctica, la, la aplicación más práctica de, en este caso de las escalas de, de calidad de vida familiar para poder pues, de alguna manera um, acabar decidiendo ¿no? en, en, en la calidad de vida de las familias eh, y acompañando un poco la, la práctica profesional. Así que muchas gracias a plena inclusión. Bien, la finalidad de, de hoy um, no es otra uh, que disponer de un espacio eh, de reflexión uh, conjunta en el que podamos de alguna manera ver um, cómo, eh, cuando aplicamos las escalas de calidad de vida familiar, con, cuando obtenemos los resultados de, de esas escalas, qué es lo que podemos hacer uh, con, con los números ¿no? que nos sale ya hablando en plata de cómo traducimos ¿no? los resultados de esta escala de calidad de vida familiar para que, de alguna manera, nos permite o nos facilite uh, poder hacer los planes um, de trabajo con las, las familias. ¿Pasamos la diapositiva? Muchas gracias, me está... Uh, ayudando, ahora también las presentaré. Um, bien, el grupo de trabajo, pues que estamos uh, detrás de, de las escalas y que hoy aquí pues también hay muchos uh, de sus componentes. Somos eh, dos grupos, un grupo eh, pues que de, de la Universidad Autónoma de Madrid, uh, que encabeza pues Cecilia Simón, que hoy también uh, la veréis intervenir y después el grupo de investigadores de Discoa Vicente Orrele, que que se ubica en Blanquerna, en Barcelona. Entonces, está Joana Mas, que muchos de vosotros supongo que la visteis en la sesión anterior, yo misma, Ana Valseg, Natasha Vaqués, que nos va a acompañar, Simón García, y Climent Giné, que muchos de vosotros seguro que lo habéis leído, lo habéis oído. Eh, Climent, como sabéis, pues ya está jubilado, pero aún nos, ayudó, nos ayuda mucho y aún está al tanto de muchos de los aspectos que estamos haciendo y su trabajo siempre está en, en la base de, nuestras, eh, de nuestros trabajos. Bien, eh, pues eh, si pasamos un poco la diapositiva, Natasha... Eh, podremos explicar un poco mmm, qué es lo que vamos a hacer hoy. ¿no? Eh, hoy vamos a dividir esta sesión en tres grandes o cuatro grandes apartados. Primero eh, dedicaré unos minutos a, a explicar eh, qué es lo que hicimos, porque hicimos ya una sesión en noviembre, entonces voy a explicar un poco, muy brevemente, qué es lo que eh, hicimos en la sesión esta primera. Eh, después, Volveré a recordar cuáles son los usos de las escalas y aquí sí que entrarán, que yo creo que será el espacio ¿no? a la que vamos a dedicar más, más eh, tiempo, eh, que es ver um, tres experiencias. Hoy vamos a tener la oportunidad eh, y el honor, yo creo, de que podamos ver tres ejemplos eh, de cómo se aplican las escalas de calidad de vida familiar en distintos servicios eh, que trabajan eh, con diferentes etapas de ciclo vital y cómo, a partir de esta aplicación, eh, de alguna manera les ayuda a poder crear los planes de apoyo para las familias. Entonces, creo que es una, va a ser una sesión bastante práctica porque vais a ver eh, tres compañeros vuestros, que ya lo tenéis muy incorporado en su día a día, tres ejemplos de cómo eh, se realiza esta aplicación y cómo usan las da los datos. Nosotros siempre hemos orientado eh, de cómo ¿no? eh, tiene que ser esta aplicación, pero como sabéis, las escalas tienen que encontrar sentido en, las, en los centros y creo que está muy bien pues, ver eh, tres distintos ejemplos porque no a todos nos va a servir lo mismo o nos sirve. Y después, al final, pues vamos a cerrar haciendo las conclusiones por parte de mi compañera Cecilia Simón. Bien, en la, en la presentación, en la sesión anterior que tuvimos en noviembre, eh, que lideraron eh, mi compañera Joana más y Cecilia Simón, eh, sí que dedicaron esta primera parte, la primera media hora, a hacer un poco de marco, de marco teórico sobre calidad de vida familiar, que hoy pues no haremos eh, porque ya lo hicimos en la en la primera sesión, eh, pero sí que ellos empezaron un poco um, hablando sobre la importancia ¿no? y por qué es importante uh, hablar de calidad de vida familiar, por qué es importante evaluar o medir la calidad de vida familiar. Y también estuvieron uh, pues, eh, definiendo eh, y referenciando a algunos de los autores más importantes sobre qué se entendía actualmente por calidad de vida familiar. En una segunda parte, de esta, de esta parte más teórica, explicaron eh, las escalas, explicaron un poco el proceso que han vivido las escalas, porque eh, si recordáis, pues eh, realizamos las originales en 2013 eh, a partir de un proyecto I+.D. Y en el año 2019, gracias a plena inclusión, Uh, y sobre todo a muchos de los datos que vosotros facilitáis a plena inclusión, pudimos realizar una revisión, una nueva estandarización de las escalas, que es esta versión uh, que actualmente uh, que vosotros estáis utilizando, que es la de 2019. Describieron un poco las características de las escalas, su, um, su corrección y ya entraron en la aplicación. entonces eh, en la sesión anterior um, sí que se centraron mucho en um, cómo usar la escala a nivel eh, de las organizaciones, a nivel de servicio. Y también tuvieron el, el honor de poder contar uh, con una experiencia concreta mm, de la Fundación Amas que ellos nos explicaron qué hacían, eh, cómo trabajaban una vez tenían las escalas de calidad de vida familiar eh, incorporadas ¿no? en, en, en, informáticamente eh, pues eh, todos, sumar todas las, las escalas de calidad de vida familiar de, sus, de las familias de sus usuarios, a partir de aquí cómo estos resultados les, les permitía poder eh, pensar en diseñar propuestas de servicios, pero de manera general para todas sus familias. Entonces, yo os invito, os he hecho muy brevemente qué es lo que trabajamos en esta sesión, os invito, os he puesto aquí el enlace de YouTube y creo que también lo he puesto en el chat para que podáis recuperar esta sesión um, que también yo creo que, que fue muy interesante y si queréis de alguna manera um, ver cómo se usan uh, las escalas a nivel más organizacional. Porque hoy sí que nos vamos a orientar en la aplicación eh, más eh, individual. Eh, Veis en la diapositiva eh, que nosotros eh, y en el propio manual eh, pues, um, hablaba, hablábamos ¿no? que había eh, eh, cómo uh, o las escalas se podían orientar, porque las escalas siempre se tienen que eh, responder en función a un objetivo, y entonces si se querían orientar más, a nivel de investigación, que también nosotros la, la utilizamos ¿no? en esta fase que realizamos de, de revisión de las escalas, la utilizamos para investigación. También se podía utilizar a nivel más de, uh, de política, de ver hasta qué punto ¿no? eh, las políticas que se están llevando a cabo desde las diferentes administraciones pues, realmente tienen un impacto a nivel de calidad de vida familiar como estuvimos trabajando en la sesión anterior, eh, cómo eh, eh, los resultados nos pueden servir para eh, diseñar y proveer servicios desde la propia organización más general, y hoy ya nos vamos a centrar en cómo la escala, ¿no? la escala individual pasada a esta familia en particular, nos puede ayudar a tomar decisiones uh, para uh, poder realizar el plan uh, de trabajo familiar. Si sí, pasamos la diapositiva, yo solamente ya por acabar, porque creo que más que dar recomendaciones de cómo tiene que ser este cómo vamos a ver diferentes modelos, eh, voy a terminar con esta diapositiva y así ya, damos, eh, ya veis ¿no? diferentes maneras de, de articularlo. Tenemos que tener en cuenta que para el objetivo, desde la perspectiva más individual, el objetivo sería eh, que desde la escala de calidad de vida familiar eh, nos permitiera recabar información sobre la unidad familiar para diseñar, siempre pensando ¿no? desde la perspectiva esta más centrada en la familia, eh, junto con la propia familia, de diseñar el plan de apoyos familiar. ¿sí? Algunas recomendaciones. Eh, la escala de calidad de vida familiar no nos gustaría que se entendiera como, bueno, pasamos la escala y con los resultados ya se puede hacer um, el plan de apoyo familiar. Esta escala nos va a dar toda una serie de información que nos va a ayudar, pero entendemos que um, se tienen que utilizar otros instrumentos, se tienen que hacer entrevistas para poder realmente delimitar las necesidades, intereses y prioridades de las familias. entonces Sí que queríamos, de alguna manera, que quedara claro que, pasando la escala, que esto no nos va a traducir directamente en un plan, sino que forma parte de este proceso tal y como os contarán después nuestras compañeras. Y que sí que nosotros recomendamos que las escalas, aunque sean de autoaplicación, que después de aplicarlas, dentro de este proceso, una vez nosotros como profesionales analicemos un poco los resultados, podamos... Eh, compartirlo con la familia y podamos de alguna manera realizar esta entrevista, este feedback para poder entender mejor cuál es su situación de vida. Y hasta aquí esta primera parte y daría ya pues, lugar, ¿no? pasaría a las compañeras que yo creo que aprenderéis mucho de todo lo que os tienen que contar. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, Ana. Si os parece, pues vamos a dar paso a las tres experiencias que nos van a presentar. Eh, la primera experiencia nos la va a presentar Ruth Sastre, que es coordinadora del Centro de Atención Temprana Castilla de Fundación AMAS, y nos va a contar eh, cómo de hacen la devolución individual de los resultados a las familias. Es posible que veáis que mientras ella habla puede haber comentarios, intervenciones de las las tres que hemos comentado antes, que eran las autoras de la escala y que van a ayudar a matizar o a concretar alguno de los aspectos de la presentación. Pues Ruth, cuando quieras. Muy bien, pues creo que ya estoy compartiendo, ¿verdad? Vale. Bueno, pues como... Como han comentado, ¿no? tanto Ana como Bea, nosotros eh, vamos a presentar, Esther y yo, la experiencia que estamos teniendo desde Fundación AMAS con el área de infancia. Aunque estamos ya también haciendo pinitos con adultos, hemos empezado con infancia y nos apetecía compartir esta parte. Nosotros trabajamos en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. Eh, tenemos tres centros de atención temprana que están situados en Móstoles y en Fuenlabrada y también un servicio de, de niños mayores de 6 años, de 6 a 18, que se llama Estella, que es la experiencia que presentará mi compañera Esther. Entre, entre, los cuatro, entre el servicio y los tres centros atendemos a más de 500 familias. El perfil que voy a presentar yo hoy son familias de niños con cero a seis, de 0 a 6 años y nos parecía importante matizar, hablando sobre todo con las compañeras de Córdoba, que son niños que han pasado una valoración de CRECOVID y han estado, han estado, o sea, son, han estado valorados esperando lista de espera y muchos de ellos han tramitado también el certificado de discapacidad. Eh, y también... Matizar que nuestra metodología es centrada en familia, la que, trabaja, o sea, la que utilizamos desde, desde el centro de atención temprana y que eso implica que algunas de las herramientas que, que os explicamos a continuación que usamos estén dentro de, de esta metodología. Entonces paso a contaros ¿no? que para nosotros la, la escala de calidad de vida forma parte de dos grandes momentos dentro del centro de atención temprana. ¿no? Uno es la evaluación inicial, las familias cuando acceden eh, dentro de su paso a paso de que qué pasos van a dar para complementar esa evaluación, se incluye la calidad de vida familiar como un proceso más. Y también lo utilizamos dentro del seguimiento anual. ¿Esto qué quiere decir? Que Cuando valoramos y evaluamos las, eh, las necesidades y los objetivos y los intereses que tiene la familia en relación al niño, se incluye inmediatamente también en ese proceso todas las inquietudes y necesidades que tiene la familia. Se la pasamos al 100% de la población que atendemos a todas las entradas, y a excepción de las, de las familias que tienen dificultades con, con el idioma español. A ver... Ay, ¿qué he hecho? Ah, ¡Uy! Ahora me he ido para atrás. Vale. ¿Qué os comentaba sobre el paso a paso? Pues eh, os lo he esquematizado mucho para, para ser muy breve y que tengan tiempo mis compañeras después. Nosotros el primer paso que haríamos sería la entrevista inicial, citamos a las familias con para, el objetivo de conocerlas, conocer sus necesidades, atenderlas, explicar nuestra metodología y filosofía de trabajo y sobre todo les explicamos ese primer mes de evaluación para que ellos sepan cómo van a, va a ser eh, ese mes y de qué partes va a constar. En un segundo momento haríamos la entrevista en rutinas, que es una entrevista que que puede ser utilizada para las prácticas centradas en familia y que se basa en conocer esos momentos del día a día de la familia y encontrar en ellos necesidades y oportunidades de aprendizaje para el niño. En esta entrevista se incluyen tres preguntas al final que hacen referencia también a qué necesidades puede estar teniendo la familia, ¿no? que, que además nos invita a poder incluir objetivos familiares en, en el listado de objetivos que la familia tiene para después priorizar. Ese día, el día de la entrevista en rutinas, hacemos entrega, bueno, enviamos el enlace para que las familias vayan respondiendo a la escala de calidad de vida familiar y les explicamos que esta, que esta escala tiene un doble propósito, el de la parte meso, ¿no? de eh, enriquecer las actividades que el centro o La entidad propone para las familias a nivel grupal o a nivel individual, pero con esa visión más organizacional y también a nivel micro, es decir, que va a tener impacto sobre sus propias necesidades y que nos va a ayudar a pensar un poco más allá de lo que hemos, les, de lo que hemos recogido hoy sobre qué necesitan o qué pueden estar necesitando. En un tercer momento, hacemos la devolución de las escalas, tanto de las funcionales que hemos pasado en relación a las necesidades del menor, como a las familiares, que en este caso incluiría la calidad de vida familiar. Y otros datos que hemos podido ir recogiendo en observaciones o en la entrevista en rutinas. En esta entrevista, para nosotros lo que es básico y enlazo con la última diapositiva de Ana, es la conversación que se genera en torno, a la, a la escala. Y también es súper importante lo que decía Ana, ¿no? para nosotros no son objetivos inmediatos todo aquello que la familia ha puntuado más bajito o que siente que no suele pasarle, sino que eso genera la oportunidad de poder conversar con ellos y llegar a conclusiones conjuntas. Después de esta, ahora en un caso práctico, os lo, yo creo que os ayudará a, a ver un poco más lo que, lo que quiero decir. Eh, después de esta conversación se recogen todas las necesidades que han podido eh, surgir o todos los posibles objetivos y se invita a la familia a priorizar esos objetivos, tanto los que tiene que ver con su hijo más directamente como los que tiene que ver con la familia también directamente. Iniciamos la intervención con esos objetivos y revisaríamos al año... Eh, bueno, revisamos a los seis meses de una manera más informal y de una manera formal y metódica al año, revisaríamos todos los objetivos y volveríamos a pasar la escala de calidad de vida con, con el mismo objetivo, ¿no? Con volver, para volver a plantearnos eh, qué necesidades tiene la familia y en qué punto está en relación a las necesidades que, que plasmaron o a los objetivos que plasmaron en el programa inicial. ¿Bien? vale. ¿Qué es importante? ¿Qué importante que hagamos? Pues eh, una vez tenemos los resultados de la, de la escala de calidad de vida, eh, pues obviamente es importante corregir la escala. Eh, hemos visto con el, en los dos años que llevamos de experiencia, dos años y pico, que también es muy importante eh, comparar un poco eh, la gráfica con a lo mejor lo que esperábamos, con el equipo que ya conoce más a la familia o al niño, porque... Eh, porque nos invita también a poder reflexionar con ellos. ¿no? Pues mira, pues me sorprende que, que me dijiste que tenías dificultades económicas, sin embargo, vemos ¿no? que es una dimensión que ha salido bien puntuada, esto porque puede, crees que puede ser. Entonces, para nosotros es muy importante, antes de lanzarnos a hablar con la familia, tener una pequeña reunión con el equipo que está atendiendo a la familia para pensar en estas cosas. Luego lo que haremos eh, será por un lado tener la gráfica y por otro seleccionar ítems que para nosotros son importantes para devolver a la familia y poder hablar con ellos. En función de las puntuaciones que ha obtenido la familia, nosotros elegimos las que han salido como más pobremente valoradas, que pueden ser, eh, bueno veréis ¿no? que además Esther y yo hemos elegido casos diferentes, eh, pueden ser las que han valorado como 2-3, 1-2 o 3-4 en función de los resultados que tengamos y sobre qué temas queremos eh, incidir con esa familia. Vale. Y, en, y, en el, y en el último momento es hacer un poco un cruce ¿no? entre las necesidades que ya habían salido eh, o las necesidades que teníamos del, del plan anterior y las nuevas que han salido para ver si hay alguna que ya enlaza, que ya había salido en el AR o que se mantiene después de un año entero y tenerlo en mente como para también devolverle a la familia. ¿no? Pues esto se mantiene, sigue estando presente, no hemos podido las acciones que hemos puesto en marcha no han tenido impacto o bien esto que comentas aquí en la escala, fíjate que justo ¿no? tiene relación con lo que me nos comentabas en la entrevista en rutinas que era importante para ti. Vale. ¿Qué hacemos con, cuando nos reunimos con la familia? Pues el primer paso eh, intentamos siempre eh, intentamos siempre eh, iniciar con una charla un poco distendida que relaja a la familia, hacer algún chascarrillo o alguna broma, ¿no? Porque es cierto que estamos todo el equipo y a veces somos cuatro personas contra dos y se pueden sentir algo intimidados, sobre todo en las primeras entrevistas que aún no nos conocen. Eh, luego damos a la familia, la, a, damos a elegir a la familia, por dónde le gustaría empezar, si por los resultados que hemos obtenido de la Macer, que es la escala funcional o bien con los resultados que tienen que ver con la calidad de vida familiar. Y en función de eso, pues empezamos a trabajar. Una vez explicamos eh, calidad de vida familiar, también nos hemos dado cuenta que es muy importante hacer una traducción a las necesidades de la familia, de qué significa calidad de vida familiar, eh, cómo se ha elaborado esta prueba. Es, eh, tiene un impacto positivo para la familia ¿no? cuando sabe que eh, todos los ítems que están recogidos eh, son ítems que otras familias eh, han, han destacado como importantes ¿no? para su calidad de vida y... Y que, y que tiene como un peso importante. Y también explicamos las diferentes dimensiones, intentando poner ejemplos que puedan conectar con experiencias que ellos hayan tenido o que les puedan hacer entender qué significa cada una de las dimensiones. Después preguntamos quién ha llenado la escala, también es importante para nosotras saber si ha sido la mamá sola, si ha sido la mamá pero pensando en toda la familia, si la han hecho conjuntamente, en algún caso incluso han participado los hermanos adolescentes a la hora de ir contestando esa escala. Eh, preguntamos si ha sido fácil, si ha tenido alguna dificultad y antes de pasar a analizar... Eh, ya abrimos una primera pregunta muy abierta que es si después de responder eh, toda la escala le viene a la mente o le ha sugerido o ha surgido algún tipo de necesidad que no hubiéramos contemplado anteriormente. Luego ya le enseñamos la gráfica y, y también les preguntamos en este punto o al final de la, de la explicación si sienten que están representados con la gráfica que les estamos mostrando. Y ahí salen cosas muy interesantes. no Hay familias que se sienten muy representadas y algunas que se marcan ya en ese momento como objetivo que esas líneas vayan creciendo ¿no? y cada vez sean más altas. Vale. Sobre, sobre el tema de cómo conversamos. ¿no? Cuando tenemos todo el listado de ítems, ¿qué es lo que hacemos con la familia para invitar a que hagan esas reflexiones? Pues lo que solemos hacer es eh, explicarles que vamos a utilizar esa metodología eh, que vamos a escoger las que ellos han detectado que les pasan con menos frecuencia y vamos a intentar agruparlas por las con la dimensión también que tienen mm, peor valorada para generar conversación. Eh, intentamos unir varios ítems, no vamos uno a uno para que no se haga muy pesado a la familia y, y utilizamos pues, eh, preguntas abiertas, ¿no? porque crees que ¿Por qué crees que has respondido esto? ¿A qué se debe? ¿Qué te gustaría que pasase? ¿Cómo te imaginas eh, que fuese esto de otra manera? Eh, para que puedan ir como generando objetivos eh, realmente suyos y no sugeridos desde nuestra parte. Vale. Sí, bueno, Aquí os pongo que sí que tenemos, intentamos tener el Ecomapa cerca, ¿no? que es ese mapa de, de relaciones de la familia que muchas veces tienen que ver con clima, con estabilidad emocional, para ir como chequeando lo que nos dicen, y también el resumen de necesidades que ha salido de la entrevista en rutinas por, por lo que os decía, ¿no? por ir enlazando esas necesidades que salen en, en calidad de vida con las necesidades que han salido en la entrevista en rutinas. Vale. Y por último, os voy a presentar muy brevemente un caso práctico que es, la familia, es una familia encantadora, de familia es de origen etíope y tienen dos niños. La mamá no habla nada bien el español, aunque ya nos estamos empezando a entender. Y el padre sí si lo hablaba y lo entendía bien en ese momento. Eh, lo único que estaban separados fue una excelente relación. O sea, acuden los dos, se tratan con mucho respeto, eh, son colaboradores el uno con el otro, con lo cual la intervención se ha hecho conjunta y solo se ha pasado una escala de calidad de vida eh, porque consideran ¿no? que, que para ellos eh, tiene... querían hacerla juntos y, y que tienen muy buena relación. En el momento de pasar la escala se pasó por su hijo mayor que inició la intervención en el centro de atención temprana, que tenía un diagnóstico de autismo y además en ese momento también nos comentan que el menor que está en lista de espera tiene una sordera bilateral y que ellos tienen bastantes dudas sobre el diagnóstico. En realidad tenían dudas sobre ambos diagnósticos, ¿no? pero en aquel momento eh, verbalizaron que, que el pequeño quizás no tenía sentido que empezase la intervención. En la entrevista en rutinas, cuando lanzamos las tres preguntas que tienen que ver si tienen, con, si tienen tiempo para ellos mismos y para dedicar a sus familiares, si hubiese algo en la vida que quisiera cambiar en su vida, que cambiarían, que sería, y la última, que tiene que ver con qué aspectos les quita el sueño, no cuáles son sus preocupaciones, esas que no te dejan dormir, ellos... Eh, en aquel momento solo nos dijeron que quizás tenían ayudas sobre el tema económico y las ayudas vinculadas a la discapacidad y que quisieran ver un poco si lo tenían todo ok, ¿no? solicitado. Para nosotros esto no sería un objetivo como tal, porque es verdad que forma parte ¿no? de, de lo que es la atención, la atención temprana y de los procesos que hacemos habitualmente, pero sí lo dejamos recogidos porque lo había expresado así la familia. vale Este es, eh, este es su... Su, su gráfica ¿no? de calidad de vida sería esta. Vemos que en clima familiar tiene un 60 y para nosotros tenía mucha lógica porque veíamos eh, que los papás se llevaban bien a pesar de que había la separación y se trataban con mucho respeto. Había una abuela que pasa temporadas, eh, viene de Etiopía a pasar temporadas aquí y apoya a la familia. Entonces nos parecía que estaba bien. Estabilidad emocional eh, sí que tenía una puntuación por debajo de lo esperado para nuestra, nuestra media en Fuenlabrada y Móstoles. Bienestar económico también estaba en una situación para nosotros preocupante porque era un percentil 7 que, que nos hemos marcado como que por debajo de 10 tienen que saltar las alarmas. Y en adaptación y recursos de la familia pues estaban dentro de la media aunque no era como su fortaleza como el clima familiar. También le solemos devolver un poco este tema, ¿no? Y pues parece que vuestra fortaleza está vinculada a este clima, ¿no? A lo bien que os lleváis, a cómo colaboráis juntos, al equipo que hacéis. Pues esto sí que se devuelve y se empieza a indagar en estabilidad emocional y bienestar económico. Cuando os decía antes que sacamos los ítems, eh, me refiero a esto, ¿no? Hacemos un filtro y lo que vamos recogiendo, no sé si se verá bien, es eh, cada una de los ítems que, o frases, yo a la familia le llamo estas frases, que ponen, eh, han, ido, han ido describiendo y a qué dimensión corresponde. Y aquí es donde os decía ¿no? que intento hacer de una manera un poco anárquica un, un, un englobar pues todo lo que tiene que ver con bienestar económico, lo intento recoger de una vez, todo lo que tiene que ver con estabilidad emocional, de otra. ¿no? Y vamos hablando con las familias. De la conversación que tuvimos con esta mamá y este papá, surgió, surgieron estas necesidades. Eh, que querían tener más información sobre el autismo, que les gustaría conocer a otras familias y asociaciones de autismo, que les gustaría saber y poder manejar las labietas de su hijo, que querían saber eh, más sobre el desarrollo en general de los niños y en especial qué hacían los niños de la edad de su hijo. Y aquí es donde os decía ¿no? que vimos un poco esta parte de, jo, pues a lo mejor necesitan tener esta información y la del autismo para eh, ver el diagnóstico o comprender más el diagnóstico de su hijo y también eh, que necesitaban ayuda para ropa especialmente para la mamá y para los dos niños que en aquel momento tenía muy pocas horas de estaba tra trabajaba pero muy poquitas horas coincidiendo con la mañana cuando sus hijos estaban escolarizados. Y después de conversar y de sacar todos los objetivos y todas las metas que se planteaban en relación al niño y a, y a, a su pequeño y a, y a su familia, en un plan de 13 objetivos, eh, ellos incorporaron cuatro objetivos familiares, que para nosotros nos parece un, un número que está súper bien, vamos, no sé expresarlo de otra manera, ¿no? Y los objetivos que incluyeron fue saber manejar las labietas y conocer pautas y aplicarlas, Conocer más sobre el autismo, apoyar a la familia, que este es un poco nuestro, ¿no? que nosotros pudiéramos apoyar a la familia para conocer y gestionar ayudas y prestaciones, especialmente lo que tenía que ver con la ropa y las ayudas económicas. Y en este objetivo englobamos tanto la demanda que había salido en las como la demanda que había salido en, en, después en la devolución de calidad de vida. Y por último, conocer a otras familias y asociaciones del autismo que trabajasen en la zona. Para nosotros. Yo quería presentar esta, esta, además, esta, estos resultados porque para mí era una familia que como, a pesar de ser muy majeta, muy agradable, muy comunicativa, nos costaba mucho extraer necesidades y fue como para el equipo un éxito pasar de una necesidad que era como muy, os la coloco a vosotros, a cuatro objetivos dentro de un plan para su hijo que incluyesen eh, aspectos que nosotros, para nosotros eran tan importantes y que además hubiesen salido verbalizados por ellos. ¿no? Que no hubiéramos sido nosotros los de pues a lo mejor te interesa, pues ¿por qué no haces esto? ¿por qué no te derivo? ¿Y cuál es nuestro reto? Pues nosotros este año, estos futuros años, nos gustaría mm, aprender a construir de una manera diferente los objetivos con la familia. ¿no? Sentimos que muchas veces que hemos dado un paso adelante y las familias participan en la priorización y selección de sus propios objetivos, pero es que los, segui los seguimos colocando en nosotros como su ayuda y su apoyo, en lugar de buscar sus redes y de, de, fortalecerse, de, de fortalecerles a ellos y de incrementar su empoderamiento. Y hasta aquí mi presentación. Y nada, yo se la dejaré a Bea para que os la haga llegar a quien le haga falta y os dejo también mi mail para si cualquier persona tiene una duda que encantada de, de ayudaros siempre. Muchas gracias, eh, Ruth. Yo creo que, que tu ejemplo eh, va a servir mucho para muchos de los profesionales porque has sido como muy eh, concreta ¿no? sobre cómo hacéis los diferentes pasos y creo que... Um, ha aportado luces, ¿eh? seguramente, algunos de los interrogantes que tienen eh, lo, los compañeros. Yo, antes de empezar, de que continúe este, solamente quería a, a comentar eh, dos aspectos, tres. Eh, me ha parecido muy interesante el hecho de que cuando analicéis, no interpretéis los datos, mmm, no os quedéis solamente con la mirada que tiene un profesional, que normalmente se hace, ¿no? O lo hacemos un profesional de referencia, sino que también lo compartáis con equipo, porque es verdad um, que entre todos pues, vemos más cosas, ¿no? Y creo que los, eh, los resultados se pueden enriquecer a partir de aquí. También quería um, comentar um, que a diferencia del otro día, eh, en este tipo de en la aplicación ¿no? más, uh, para un uso más individual, si os fijáis, uh, la propia Esther nos ha puesto ¿no? la gráfica de, de resultados de esta familia y nos va a ayudar saber ¿no? cuál es esta gráfica, sobre todo a nivel de um, cómo se, uh, dónde se ubican, cuáles las dimensiones con las que son, debilidad, son fortalezas las, de, las que son debilidades. Y nos va a servir también el número en, en percentil total, pero si os fijáis, nos va a, da, a dar un dibujo eh, más como completo, pero si os fijáis... Como tenemos que uh, traducir los resultados después, ¿no? a partir de la información de otros instrumentos en objetivos, nos va a servir mucho ir a lo micro, que es lo que Ser nos comentaba, que ella después lo que hacían, miraban en general, pero después iba a buscar, y nos ha puesto una diapositiva, de aquellos ítems en los que han puntuado menos. Porque son a partir de estos uh, ítems, ¿no? entonces tendremos que ir a buscar el instrumento, a mirar cuáles son esos ítems que nos va a, perm a permitir, sobre todo, eh, entrar en necesidades muy concretas de la familia y nos va a permitir de poder ir estirando a sus necesidades reales. Y me ha parecido, eh, pues, muy, muy ilustrativo. Eh, y también, nada, que me has hecho pensar cuando has dicho? Porque el ejemplo era de dos papás, dos mamá papá que están separados, y tú has, has comentado de decir, bueno, en este caso ellos lo hicieron conjunto, ¿no? Porque es verdad que tenemos que pensar eh, cómo aplicamos las escalas si realmente hay una separación y están muy. Es importante de que entendamos que mmm, tradicionalmente siempre nos hemos quedado mucho con la percepción de las madres. Y muchas veces, por tema organizativo, es verdad que respondemos las, ma las mamás, porque, bueno, tenemos más este rol, ¿no? Pero es cierto que los papás eh, tienen otra visión y aportan, um, no quizá tienen una visión un poco diferente. Entonces, es importante que podamos dar la consigna. Que, por favor, cuando la responda, que después harán lo que puedan o lo, o lo que les parezca, ¿no? Pero dar la consigna de decir, Vamos a hacerlo de manera conjunta porque seguramente que tendrán que negociar alguna, alguna respuesta porque lo ven diferente y eso lo quería poner de relieve también. Gracias, Esther. Ay, Ruth, disculpa. Vale, pues si no hay ningún comentario más, muchas gracias, Ruth, por tu exposición que ha sido clara, concreta y en tiempo. A Ana por los comentarios y vamos a dar paso a Esther. Esther Guillemot también es trabajadora social de Fundación Amas, en este caso del área de infancia y también trabaja en el ámbito de enfermedades raras. Y ya nos va a contar un poco el uso de la escala en, en otra etapa de la vida, ¿no? de 6 a 18 y ahora nos cuenta cómo están empezando. Muchas gracias, Esther. Hola, buenos días. Muchas gracias, Bea. Os pido de antemano eh, perdón porque Murphy es así de simpático y están de pruebas en el centro con las alarmas y a lo mejor de, hay algún momento en el que se deja de, de oír. Es, esperemos que no sea así. Bueno, pues como os ha comentado tanto mi compañera Ruth como Bea, yo os voy a contar la experiencia que tenemos en el servicio de, de 6 a 18 años, que le llamamos Estella. Y bueno, este es un servicio que se dirige a niños, niñas y adolescentes con discapacidad y a sus familias. Está formado por 12 profesionales y apoyamos a unas 110 familias. Buscamos ser un servicio de continuidad a la atención temprana, pero que también podamos trabajar toda la parte de la transición a la vida adulta. En eh, cambio, con atención temprana, que el horario es de mañana y de tarde, aquí nosotros las sesiones solo las tenemos por la tarde porque ya todos los peques están escolarizados y también seguimos el, el horario lectivo de septiembre a, a finales de junio. Eh, nuestros apoyos, eh, sus nomenclaturas siguen eh, las dimensiones de calidad de vida personal. Entonces tenemos eh, desarrollo personal en el que se trabajan cosas de aspectos relacionados con la comunicación, la atención, la memoria, autonomía, conducta. Bienestar físico estaría más relacionado con dificultades a nivel motor, una fisioterapia pero muy enfocada a las dificultades del día a día. Luego tenemos el de relaciones interpersonales que sobre todo es trabajar la parte de socialización y de trabajo en el entorno. Luego tenemos, unas poquita, eh, tenemos también el, el bienestar emocional, que sería pues como una psicoterapia, más trabajo en peques con dificultades a nivel emocional, problemas de conducta, ansiedad. Y luego sí que tenemos unas poquitas plazas de, de apoyo en el entorno, que puede ser tanto en el ámbito domiciliario como en cualquier otro, otro ámbito de la comunidad. Sí que nos estamos planteando... Eh, poder incluir de cara al próximo curso el apoyo de terapia ocupacional porque estamos viendo que cada vez hay más demanda de las familias que nos vienen de, de atención temprana. Y luego, bueno, pues somos un apoyo, un, un servicio de transición y entonces nuestros paradigmas de, en los que nos basamos, pues efectivamente eh, de todos los peques que nos vienen de atención temprana bebemos mucho de esas prácticas centradas en familia, pero queremos ver también cómo podemos hacer ese engranaje con toda la parte de la planificación central a la persona, porque efectivamente, a medida que los niños van creciendo, son más adolescentes, pues van siendo más partícipes de sus propios planes personales. Bueno, nuestra misión, no me voy a detener mucho en ella, pues está alineada tanto con nuestra Fundación como cualquiera de las entidades de nuestra Federación de Plena Inclusión. Y ahora sí, aquí vamos un poquito al, al meollo, el procedimiento paso a paso. El procedimiento es totalmente distinto al que os ha podido contar Ruth porque en, en el caso del centro de Castilla y en algunas plazas que tenemos de prototipo de los otros dos centros de atención temprana, las escalas de calidad de vida están enmarcadas dentro de lo que es la valoración inicial. En nuestro caso no. Como veis, esa primera acogida, eh, esa bienvenida eh, la hago yo como trabajadora social, pero luego eh, eh, se inicia una fase de valoración en la, que, en la que se empieza a trabajar a conocer al niño y luego a la familia, por parte tanto de la coordinadora de apoyo como por la facilitadora, que puede ser o bien la coordinadora del servicio o bien la psicóloga. Ahí también os he puesto qué herramientas utilizamos en cada una de las etapas. Entonces se conoce al niño, se pasa esa EBR en la que ya pueden empezar a salir algún objetivo familiar y luego se hace también una entrevista a la familia. Esta va a ser clave también para, para empezar a, a pensar en los objetivos familiares. Luego se empieza la intervención, esta se, se inicia con la entrega del plan, es un plan muy personalizado en la que el niño pueda reconocerse y, y la foto ¿no? está ahí muy bien en el centro. Es un plan que tiene que entender él bien, pues a veces utilizamos mucho el lenguaje, técnico y bueno, pues tenemos que adaptarlo tanto a la familia como, como, como al propio niño o adolescente. Y luego, pues ya en un, tercer, en un octavo paso, perdón, sí que a algunas familias eh, se les pasaría esa escala de calidad de vida. Esa está integrada en lo que nosotros llamamos en el SIO2, el Servicio de Información y Orientación 2. Este, en la primera, la acogida, le llamamos SIO1, en esta parte pues le llamamos el SIO2 porque, como os digo, aparte de toda esta conversación que, que Ruto os ha ido detallando... Aprovechamos también para hacer ese repaso de, de las ayudas, para contarles toda la parte de la asociación, para contarles la parte del servicio de respiro y otras eh, y sobre todo también les contamos el programa de familias, además eh, a nivel colectivo, esos grupos de trabajo. Y bueno, el seguimiento, el seguimiento se hace de manera semestral y también anual. Eh, eh, como os decía Ruth, en atención temprana, en los tres centros, las escalas de calidad de vida se pasan a todas las familias. Todas las entradas nuevas reciben su, su escala. Aquí, por una cuestión de, de recursos humanos, eh, pues no que tampoco queríamos bajarnos del carro de este proceso tan chulo que habíamos empezado ¿no? desde la primera infancia, pues hacemos como una selección por, por curso. Entonces, esos criterios de selección, puede ser la complejidad del caso sobre todo son casos con mucha vulnerabilidad a nivel social, pero también puede ser por otro tipo de, otro tipo de circunstancias, eh, que pueda ser conveniente hacer el retest, son peques que nos vienen de atención temprana y en ese momento ya se le hizo la escala de calidad de vida, pero aprovechamos ¿no? las circunstancias familiares, creemos que es un buen momento para ver cómo, cómo están en ese momento. Y luego pues, también nos pasa que muchas veces tenemos hermanos compartidos, tanto en atención temprana, como en Estella. Entonces, como se lo pasamos en atención temprana, sí o sí, aprovechamos para también eh, hacer esa visión y contar también pues, las, las actividades de Estella y darle también esa visión a la familia de, de esta etapa de la vida. ¿Qué utilidades tiene? Pues efectivamente la utilizamos más bien para corroborar que en ese plan personal y familiar están recogidos esos objetivos familiares que han sido muy significativos. ¿no? También nos sirve para seguir indagando en esas necesidades, en intereses familiares, puede o no salir nuevos objetivos, y luego sobre todo también el, el poder detectar fortalezas o signos de alarma que hasta, la, que hasta el momento nos habían pasado desapercibidos. En este, en este momento que le llamamos el, el CO2, en este momento de devolución de, de la escala, eh, como os he contado antes, eh, también le damos a, cuando hacemos el encuadre le damos a elegir, les decimos que les hemos citado para hacerle esa devolución pero que también les vamos a explicar otra serie de cosas y les damos también a elegir por dónde por les interesa empezar en los pasos, no me voy a detener eso porque Ruth lo ha explicado magníficamente en los pasos previos es, es lo mismo con la carta de citación, esa, esa reunión con, la, con, con el equipo, etcétera, etcétera el tema de la conversación es igual también que lo que nos ha contado Ruth. Sí que aquí sería distinto, porque en el caso de Castilla, estas escalas de calidad de vida forman parte de esa valoración inicial y ya el plan de, el plan de trabajo va a recoger esos objetivos. Aquí, si salen nuevas necesidades y nuevos objetivos, es muy importante eh, darlo a conocer al equipo y luego... Eh, ver cómo vamos a, a poder dar salida a esos objetivos. Bueno, el caso práctico que, que os he traído es un caso bastante complejo, es una familia de cuatro miembros en los que papá y mamá están en un proceso muy complejo de, de separación y hay también unos indicios de, de violencia de género, eh, os comento esto porque creo que también eh, va a ser muy importante ahora cuando se enseñe la gráfica poder entender bien los resultados, ¿no? el proceso el que está viviendo esta mamá. El nene que atendemos en nuestro servicio es un peque de seis años con diagnóstico de, de autismo y también comentaros que en la EBR sí que surgieron dos objetivos familiares pero estaban relacionados con, con, con sus hijos no es no, no como para, para la mamá. Esta escala la contestó solo la mamá, es la única que está involucrada en el, en el servicio y por eso valoramos que, que en principio, mh, dadas las circunstancias, eh, pues no, no pasárselas al, al papi. Eh, mmm, tanto, mamá, eh, tan, perdón, tanto en la EBR como en la entrevista para la familia la mamá no hace ningún tipo de petición, pero ahí sí que en la entrevista de la familia sí que saltan las alarmas a las compañeras y como os he contado ¿no? por criterios de, de selección, sí que la, me la propusieron como candidata para que para que pudiéramos seguir trabajando, seguir indagando y pasar la escala de calidad de vida entonces se lo propusimos a la mami y no la rellenó. y bueno, hasta que pasamos la escala de calidad de vida esto será, este era el plan de intervención personal y, y familiar. Como veis, están, están, están, están, están puestos por dimensiones de calidad de vida personal, pero los familiares no, están, no se priorizan, están como en un apartado aparte. Estos son los dos objetivos que salieron en la EBR y, como veis, son relacionados con sus hijos. M tendrá estrategias para apoyar en la alimentación. A E y M dispondrá de estrategias para apoyar en el juego compartido entre los dos hermanos. Ahora sí, vamos con los resultados de calidad de vida y vemos qué cositas nos salieron allí. Estos son los, los resultados que nos salieron, ¿no? Más o menos lo esperábamos, pero bueno, yo de todas las que hemos pasado nunca había visto una escala tan, tan bajita, ¿no? El, el percentil global es uno. sí que la parte de bienestar económico un poquito por encima... Pero fijaros, ¿no? al final es una herramienta sensible y entendemos que con el proceso que estaba viviendo esta mamá, pues que cualquier ítem... Ahora, ahora veremos las, los ítems que seleccionamos, ¿eh? que eran muchos y con los resultados pues muy, muy bajitos. Aquí, eh, a diferencia de Ruth, yo por ejemplo eh, sí que seleccioné los que, los que puntuaban como uno o dos, porque eran los que nos iban a ir dando pie por donde podíamos empezar a trabajar. Había muchos pues de, de las sobre todo la parte emocional, muy importante, pues de clima familiar con lo que estaba pasando, pues también muy importante, aspectos económicos, de dinámica familiar, de, de empoderamiento de, a nivel de recursos, bueno, en realidad habría cositas para, para todas las dimensiones. ¿Qué necesidades salen en, en esa devolución de las escalas? pues la parte de recibir apoyo psicológico, sí que es verdad que nos quedamos más tranquilas en el sentido de que ya estaba siendo atendida en el punto de, de violencia, pues en este sentido, no estaba recibiendo un apoyo eh, semanal ¿no? de, de, por esta circunstancia. Luego, eh, a pesar de que en, en la primera acogida siempre les decimos que si tienen dificultades económicas nosotros les podemos poner facilidades, que al final somos una asociación de familias, que hasta que puedan recibir la beca les podemos poner todas las facilidades para ir fraccionando los pagos. Esta mamá no hace ninguna petición, no nos lo solicita. Entonces, bueno, cuando nos damos cuenta también de la gravedad económica, pues es una de las cosas que le vuelvo a recordar, ¿no? Que, que le podemos poner esas facilidades para ir pagando las mensualidades de una manera más. Más fácil. No, creo que no lo he comentado en, en la presentación, pero bueno, somos un servicio privado, aunque, aunque no tenemos ánimo de lucro, pero nuestro servicio no tiene apoyo de la administración y al final se sustenta por estas cuotas familiares. De ahí la importancia de que para la sostenibilidad del servicio, pues que cada familia pueda, pueda hacer frente a sus cuotas y si no puede, pues ya, ya vemos cómo podemos apoyarles buscando recursos de debajo de las piedras. Luego también estaba teniendo muchas dificultades a la hora de poder acceder a las, a las ayudas sociales derivadas de la discapacidad de la dependencia. La dependencia todavía no la había iniciado, estaba en ello, la discapacidad se la tenía, pero bueno, pues por todas las dificultades que estaba teniendo, pues le estaba también costando el poder tramitar esa prestación por hijo a cargo. También había tenido muchos problemas a la hora de poder solicitar el ingreso mínimo vital, que le habían hecho una serie de... De, de, sub, de reclamaciones para subsanar. Bueno, y luego también muy importante el que la mamá pueda independizarse y que tenga su propio trabajo y, y así poder también empezar. Entonces, bueno, esto al final, además de los dos objetivos que ya teníamos, al final se, se tradujo en estos nuevos, ¿no? El, en la que estaba recibiendo ese apoyo psicológico por parte del punto de evidencia, que también nuestra compañera María, nuestra psicóloga, también pudiese atender de vez en cuando a, a esta mamá o a demanda de ella. Luego, pues, eh, firmamos ese compromiso de pago para poderle poner esas facilidades, lo que os he estado comentando. Eh, el tema de orientarle, apoyarle en toda la parte de de tramitación, de hacer información social la de tendencia animarle, porque es verdad que la parte de burocrática es un rollo. Y bueno, también tenía dificultad para poder acceder a la, a la farmacia gratuita, que por la que tenía derecho su hijo por, por su certificado. Y luego, bueno, eso que a veces también se alinean los astros, por esos días nos llamaron de, de Cruz Roja, en la que iban a iniciar un programa súper interesante en el que mujeres perceptoras del ingreso mínimo vital y que tuviesen formación en secundaria podían acceder a ese, a ese programa para apoyarles en todo el tema de la búsqueda de, de empleo. Y bueno, la mami dijo que sí y nada, le estaban ayudando con el tema de trámites y con todo esto. Bueno, eh, llegamos al final de la presentación, el reto es compartido en todo el área de infancia, es el mismo que os ha puesto Ruth, el seguir trabajando, el seguir repensando, el ver cómo podemos seguir empoderando las familias y ver cómo podemos construir esos objetivos familiares y bueno, sí que a nivel de servicios sí que os diría que el reto es poder contar con más recursos humanos para que en vez de un pilotaje de tan poquitos casos, pudiéramos algún día mmm, podérselo pasar a todos, incluso esa revisión anual que tanta falta hace. Muchísimas gracias. Si necesitáis cualquier aclaración, duda, comentario, ahí tenéis mi mail. Muchas gracias, Esther, uh, por la presentación, que, ostras, yo creo que ha sido como... Como muy claro, Yo el caso, la verdad es que, que me, me ha gustado mucho. Sí que es verdad que, y esto quería ¿no? comentar lo que tanto tú ¿no? como Ruth cuando presentabais ¿no? todo el proceso, lo tenéis tan trabajado que pensaba, ostras, igual ahora hay algunas compañeras que nos están oyendo que dicen, ostras, es que lo tienen súper ya... Y decir, bueno, que no les dé miedo, ¿no? Estoy segura que ahora vosotras estáis aquí porque... Habéis hecho, ¿no? Como tenéis un recorrido, que empezaseis de otra manera y que ahora ya lo tenéis como muy estructurado y en tu caso, pues pensaba bueno, ya que somos poquitos, pues la vamos a usar solo, o sea, que la, la incorporáis... En, en, de otra manera, ¿no? que lo hacen root-root, eh, pues ya lo incorporan de manera sistemática, o sea, dentro de como los pasos y en vuestro caso os adaptáis a los recursos, ¿no? o sea, que esto también me parece importante de, de ponerlo de relieve porque uh, tendremos que encontrar de qué manera ¿no? incorporamos la escala uh, de manera que tenga sentido. ¿no? para nosotros y no siempre tiene que ser igual en todos los servicios. Hemos visto que vuestros casos son los mismos porque formáis parte de, de la misma fundación, pero que se incorporan según ¿no? Diferente, diferentes criterios. Y lo que quería comentar, que me ha gustado mucho el, el caso, eh, porque cuando tú has puesto la diapositiva, ¿no?, del pan de trabajo y que estaban, había muchos objetivos ¿no? del, del niño y que de la familia había dos pero los dos que había eran mucho eh, como, si lo he entendido bien, ¿eh? de la mamá decir ah, necesito ayuda para que mis hijos se relacionen, o sea que era yo necesito ayuda, pero para ayudar a mi hijo, ¿no? Entonces después de pasar la escala hay un cambio totalmente, porque los objetivos familiares ya no son tanto yo necesito uh, que me ayuden a saber interactuar, a saber comunicarme con él, sino no no, yo como mamá necesito ayuda psicológica, necesito recursos económicos, o sea que son mm, son, eh, son objetivos de otros miembros de la familia ¿sí? que repercutirán en el sistema familiar y que si damos respuesta a este sistema, entendiendo que es el prim al primer contexto de desarrollo, esto va a, a proporcionar que tengamos un entorno mucho más rico en el que el niño con discapacidad pues, pueda desarrollarse y pueda tener muchas más oportunidades. Y aquí me parecía que el caso ha sido eh, bueno, muy, muy clarificador. Muchas gracias, Esther. Yo en este sentido quería hacer hincapié porque me parece que es un buen momento, ahora que hemos visto dos, eh, dos formas de utilizar también las escalas. Eh, pues bueno, eh, agradecer la magnífica presentación, eh, pero solamente un minuto para hacer hincapié en una cosa eh, que acaba de mencionar también Ana. Independientemente de las diferentes maneras de utilizarla, los diferentes elementos, eh, sí que estamos viendo que en todos los casos nos permite eh, algo que es muy importante, disponer de una mirada global de la familia, no solamente una mirada hacia un ámbito específico que corresponde generalmente con el que por las familias más les preocupa o sobre las que nos hacen la demanda. De tal manera que nos permita una buena delimitación conjunta de apoyos, disponer de esa mirada respecto a cómo se encuentra la familia en todos los aspectos que son importantes para disponer de una vida de calidad. Y solo teniendo en cuenta todos esos aspectos, podemos diseñar de manera conjunta un buen apoyo. De la misma manera, nos está permitiendo identificar, ha sido un ejemplo magnífico, ¿no? sobre lo que también mencionaba hace un momento eh, Ana, ámbitos que, eh, de necesidad, pero también de fortalezas, que en un primer momento, a través de, de otros procedimientos, no detectábamos o no lo podíamos hacer de, eh, con, esta, con facilidad. De tal manera que también, como en este caso, Permite identificar ámbitos de, como decíamos, de necesidad o fortaleza referidos al propio eh, sistema familiar pero centrados en este caso en la familia, en su conjunto o en los miembros adultos de, eh, de, de la misma. Es decir, nos ayuda a ir completando esa mirada global de la, eh, de la familia. Muchas gracias por, por las presentaciones. Pues muchas gracias a las tres, especialmente a Esther por la exposición también clara y concreta que has hecho. Y ahora nos vamos al sur, nos vamos a ir a Córdoba, a Futuro Singular, porque tenemos con nosotros a dos compañeras, a Lourdes Villatoro, que es Coordinadora de Promoción Comunitaria y el Servicio de Apoyo a Familias, y a María José Luque, que es trabajadora social de ese Servicio de Apoyo a Familias. Ellas nos van a comentar eh, la aplicación de escalas con personas adultas. Pues cuando queráis... Bueno, pues nada, buenos días a todos y a todas y daros las gracias a Plena Inclusión siempre por, por invitarnos a, a estos espacios que nos enriquecen a, a todos. Voy a poner la presentación. Eh, ¿Se ve? No, no, aún no, Lourdes. Vale, ah, vale, me espero. ¿Tienes que compartir la pantalla? Vale. Ahora, ¿no? Ahora sí. A ver, la tenía. Puede, si no vale, la yo. Vale, ahora sí. Ahora sí, Lourdes. Ahora sí, ¿verdad? Vale. Ahora perfecto. Ahora perfecto. Bueno, pues empezamos. Pues nada, como dice Beatriz, estamos por el sur. Eh, Futuro Singular, Córdoba, pues eh, tenemos siete, siete centros distribuidos por, por la provincia. Estos triangulitos amarillos que veis por aquí son los siete, los siete centros que tenemos distribuidos por, por toda la, la provincia. Como veis, hay una gran dispersión geográfica y, y bueno, Futuro Singular es, es una entidad que, que tiene muchísimo recorrido, nació en el año 1970. Y atendemos, pues, a través de esos siete centros, pues, a más de 800 personas. Eh, dentro de, esta, de, de, de, dentro de, la, de la fundación, pues, tenemos el servicio de promoción comunitaria de apoyo a familias. Y eh, esto voy a dejar a mi compañera María José, que, que va a seguir explicando un poquito y contextualizando el servicio. Sí, bueno pues, eh, como decía mi compañera, tenemos siete centros distribuidos por toda la provincia de, de Córdoba y atendemos a población desde el de, de, de, de, de, de, centro de atención temprana hasta la edad adulta. Eh, uno de los servicios que tiene la, la Fundación es el servicio de promoción comunitaria y apoyo a familia, de que formamos parte mi, mi compañera Lourdes y yo, junto con dos compañeras más trabajadoras sociales. Se trata de un servicio itinerante que da cobertura a todas las familias de, de la Fundación y cuál es nuestro propósito, nuestro objetivo principal es acompañar a la familia en su proyecto de vida y, y bueno facilitarle los apoyos en base a sus necesidades, su, su rec los recursos que cuenta la propia familia para mejorar eh, la calidad de vida de, de cada uno de sus miembros. Eh, la siguiente diapositiva ¿verdad? a ver no sé por qué no me deja no me deja avanzar no no, no me deja avanzar ahora ah, bueno. Eh, como decía, eh, le damos cobertura a todas las necesidades de, de la familia. Eh, para nosotros, eh, aunque eh, ya en la sesión anterior estuviste comentando el uso de, de la escala a nivel de organización, a nivel eh, más global... También creíamos importante eh, explicaros brevemente cómo lo hacíamos nosotros para poder entender eh, a, qué, qué, a qué alcance eh, teníamos. ¿no? La escala de calidad de vida familiar para nosotros es eh, una herramienta básica en, en la intervención con, con familia que nos permite conocer eh, la percepción de, de la calidad de vida de esta para así poder... Eh, Mejorar los servicios que, que ya ofrecemos y la atención que, que, le, que se le ofrece a esta familia, pero también para poder diseñar y planificar otros servicios en, en base a, a las dimensiones de calidad de vida familiar. Eh, pues ya sea el respiro familiar, eh, grupos de, de hermanos, grupos de, de abuelos, eh, grupos de ayuda mutua y luego ya sobre todo como el a mis compañeras a continuación, a nivel más individual, eh, familiar, en los planes de, de apoyo y de, de trabajo. Os voy a explicar brevemente cómo lo hacemos nosotros a nivel global, que eh, lo, eh, pasamos las escalas eh, cada dos años, y estos son los resultados obtenidos en, eh, a finales del 2022. En Futuro Singular córdoba se han pasado 72 escalas, eh, de las cuales 60 corresponden a familias con discapacidad intelectual adulta. Eh, ahí están, os muestro como los resultados a nivel general y luego diferenciados por, por dimensiones. Eh, a nivel general podemos ver que los percentiles, eh, las familias pues, muestran unas puntuaciones de calidad de vida medio-baja y eh, si lo pasa a la luz de la diapositiva, eh, bueno, eh, en la, el, perdón, <ríe> pasa un poco adelante que explico un poquito eh, las diferencias por dimensiones. ¿La anterior? Sí, por ahí, eh, la ahí de la bien. parte. ¿Esta? En las dimensiones sí vemos como eh, la dimensión de bienestar económico, en donde se muestra un percentil más elevado frente a la de autonomía y apoyo familiar, que es donde se reflejan los percentiles más bajos. Con todo esto, pensamos y hemos valorado, y lo, me gustaría mostraros, que eh, el bienestar económico eh, puede deberse a que ya en edades adultas hay más una estabilidad laboral, eh, las prestaciones Lourdes, si pasa la diapositiva, por favor. Paso adelante. Sí, por aquí. Que las mayores puntuaciones en la dimensión de bienestar económico, pues lo que os decía, eh, puede deberse a que ya las familias tienen mayor estabilidad laboral, las prestaciones y los recursos sociales en base a discapacidad y, y económico y, y dependencia ya está más arraigada, entonces ya las familias tienen un largo recorrido en cuanto, en cuanto a beneficios de, de discapacidad. Y en cuanto a autonomía y apoyo familiar, que son las dimensiones en las que la, los percentiles está, el percentil está por debajo de, de 30, que es cuando nosotros detectamos eh, que habría que, que intervenir, eh, eh, creemos que porque eh, a medida que, que pasan los años las necesidades de cuidado se intensifican ya no solo en la persona con discapacidad, sino también en los cuidadores eh, principales. Y eh, el apoyo, los apoyos naturales, se van, la red de apoyos naturales se van deteriorando y empiezan a cobrar mayor protagonismo los, los apoyos formales. Eh, y sobre todo también, eh, nosotros, aparte de que atendemos a mayor población adulta, eh, creemos que eh, la baja participación de, de familias, de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo eh, menores de edad, también puede ser por la, por la etapa en la que, que, en, la que está, en la que se enfrentan: el, primer, el, primer, el desconocimiento del primer diagnóstico, eh, ese shock ¿no? que, que causa en la familia, eh, el cambio de, de rutina y dinámica familiar. Entonces, creemos que todo eso también puede generar un gran impacto en el núcleo familiar y que en un primer momento no tienen eh, tanta eh, colaboración con el servicio de atención a familias que con respecto a familias que ya tienen eh, mayor trayectoria en, en la entidad. Y ahora ya mi compañera Lourdes va a explicar eh, a nivel individual cómo lo hacemos en la fundación. Muy bien, pues nada, gracias María José. Eh, antes de, de iniciar eh, y de profundizar un poco en, el, en los planes de apoyo, sí que nos gustaría remarcar que la intervención familiar eh, está reflejada dentro de nuestro mapa de proceso de la Fundación y está muy vinculado eh, a nivel de microsistema con el proyecto vital de, de las personas. Dentro de la intervención familiar, eh, nosotras eh, distinguimos eh, entre planes de trabajo y planes de apoyo familiar, ¿vale? Eh, los planes de trabajo eh, están un poco más enfocados a eh, intervenciones de eh, prestación de apoyos en cuanto a gestión administrativa, pues por ejemplo, si... Eh, hace falta eh, apoyar para algún trámite de, relacionado con ley de dependencia, algún trámite relacionado eh, con temas de prestaciones, de recursos. Ahí tenemos los planes de, de trabajo, pero ahí no aplicamos la escala de, de calidad de vida familiar. Donde sí eh, aplicamos eh, la escala es en los planes de apoyo a familia que en estos planes de apoyo sí que tienen más protagonismo, o incidimos más o nos acercamos más al conocimiento de las familias en cuanto a su dinámica familiar, en cuanto a su ámbito relacional y cómo esto impacta pues, tanto en la persona con discapacidad como en el propio sistema de la familia. ¿Vale? Eh, un poco los pasos que nosotros seguimos para elaborar el plan de apoyo eh, tenemos una aplicación dentro de, de una herramienta que utilizamos, que es Isotool, dentro de la fundación y tenemos recogidos los planes de apoyo con una serie de puntos. Eh, el primer punto sería pues, eh, plasmar un poco la situación familiar, elaborar un poco el diagnóstico familiar también, eh, incluir los resultados esperados, eh, la propuesta de intervención pues, con unos objetivos y con unas acciones. En ese plan de apoyo también contemplamos cuáles son los responsables eh, que van a llevar a cabo un poco ese plan de apoyo. La intervención es con quién nos vamos a coordinar, porque con el plan de apoyo también nos coordinamos con el resto de profesionales, bien dentro de la propia fundación o bien externos. Eh, la metodología, pues bueno, compartimos la, el enfoque centrado en la familia y también un enfoque muy sistémico. Eh, contemplamos cuáles son los recursos utilizados y bueno, eh, una evaluación de objetivos eh, en el que nos planteamos mínimo unos seis meses, porque como eh, abordamos temas de dinámica familiar, como nos acercamos un poco al, a cómo se organizan, cómo funciona, pues consideramos que mínimo seis meses eh, serían necesarios para poder arrojar algún, algún dato. Y otro de los puntos dentro de los planes de apoyo es el, los seguimientos, que ahí es donde incluimos pues un poco todas las actuaciones que tenemos con las familias eh, en los que están pues, plasmados un poco pues, esos objetivos. ¿vale? Eh, para poneros el, el ejemplo más, más concreto, eh, os voy a presentar un caso eh, de, de una eh, familia con su persona con discapacidad que ya tiene en edad adulta. Está en un ciclo vital joven-adulto, no adulto, joven-adulto. Y, y esta situación nos llega a nosotras, al servicio de promoción eh, comunitaria y apoyo a las familias, un poco a demanda de, de, la, de la propia familia. Eh, la familia expresó una demanda eh, muy clara a través de, de la psicóloga del servicio de valoración, orientación e intervención psicológica, que sí que estaba trabajando a nivel individual con la chica, y a través de esta demanda eh, pues nos llega un poco la situación familiar. A raíz de ahí, de esta primera toma de contacto con esa demanda que nos viene de derivada, como ya he dicho, por el servicio de por la psicóloga, por el servicio de valoración, orientación e intervención psicológica, eh, tenemos una primera entrevista con la, con la familia, un primer contacto telefónico en el que eh, pues bueno, le explicamos un poco. Eh, cuáles son los apoyos que tenemos del servicio y que el plan de apoyo pues, está dentro de, de, de un recurso más de, del servicio. Eh, pues acordamos una, una primera entrevista ya personal, ya presencial, perdón, en el que pues, hablamos un poco de la situación familiar y en el que recogemos un poco... Pues esas necesidades de la familia, esas demandas expresadas, esas dificultades y esas in, inquietudes. En este primer caso eh, incluimos a la persona con, con discapacidad también. Es decir, que en la primera entrevista estuvo la madre y, y la hija con, y, y su hija. Eh, os resumo muy brevemente la, la situación familiar. Se trata de, de, de una familia, de un eh, con, con dos eh, miembros, son dos hermanas, eh, una de ellas ya está eh, desvinculada y ahora mismo en la unidad de convivencia está la madre y, y esta chica que está con nosotros desde hace dos o tres meses en nuestra fundación, en un centro de día ocupacional. Los padres están divorciados y eh, con un divorcio un poco conflictivo, ¿vale?, eh, hay una dinámica relacional pues, un poco dificultosa hasta tal punto que ya ha llegado a que la demanda eh, se ha hecho muy explícita, tanto por la madre como por la hija. Es decir, Han demandado que, que les gustaría recibir apoyo o que les, les gustaría recibir pues, ayuda para poder eh, abordar esta, estas dificultades en, en cuanto al ámbito de, de relacional. Eh, una vez que tenemos esa primera entrevista y nos hacemos un poco un acercamiento de, de, de, de cuáles son su, sus necesidades y cómo trabajamos desde el servicio y en concreto desde un plan de apoyo, eh, en ese primer momento, si llegamos a acuerdo y hay un eh, se inicia esa, esa, esa intervención a través del plan de apoyo, se pasa a la escala, se le ofrece la escala y se les invita a que puede ser eh, una herramienta que nos ayude a, a ver desde dónde partimos, eh, para contextualizar un poco también el, el la intervención y para que a ellas les ayude también un poco a, a ver qué objetivos se quieren, se quieren marcar. Entonces, en una segunda entrevista se le devuelven los resultados de la escala. En este caso en concreto, los resultados de la escala eh, estaban muy, muy en sintonía con las eh, necesidades que, que planteaba la familia. La familia, eh, la familia eh, exponían que sus mayores dificultades estaban en cuanto al clima familiar y en cuanto a la organización y el funcionamiento. Y un poco esta herramienta lo que nos sirvió es para cotejar que evidentemente era así, que la demanda expresada era pues, la que realmente eh, querían abordar. Y, y las dos estaban de acuerdo en, en iniciar el trabajo en estos dos ámbitos. Eh, nosotros desde el plan de apoyo estamos muy coordinados con el servicio, con la psicóloga, con el servicio de valoración, orientación e intervención psicológica. Y eh, en concreto, el, el, la psicóloga está incidiendo mucho en cuanto a la organización y funcionamiento familiar. En cuanto a prestarle apoyo a la persona con discapacidad para que bueno pues su rutina, su manera de organizarse y tal, no tenga un impacto eh, negativo o dificultoso en, en, en lo que es el ambiente, en lo que es el el día a día la convivencia con la, con la madre. Y por otro lado, nosotros lo que. Perdón un momentito. Nosotros, por ejemplo, eh, cuando ya iniciamos con la familia, ya concretamos con la familia estos dos ámbitos, nosotros nos centramos más también en, en la parte del clima familiar. Tenemos las sesiones tanto acordadas con ella tanto a nivel individual, con la madre como a nivel conjunto. Por un lado cogemos a la, a la madre, por otro lado cogemos a la chica y también tenemos sesiones conjuntas. También hemos hablado de que llegado a un punto podríamos incorporar a, al padre, porque hay algunos fines de semana que también eh, el padre está con, con ella y eh, esa dinámica también puede influir en, en la convivencia con, con la madre. Entonces, también hemos acordado que llegado a un punto pues, veríamos la mejor forma eh, de incorporar también al padre. Eh, las sesiones que vamos a ir teniendo también se pastan con ella, si ¿Sí a nivel individual, o sea, a nivel eh, semanal, a nivel quincenal, también se van pastando con, con ella. Y los contenidos de las sesiones van a estar relacionados con los ítems de las dos dimensiones que han salido puntuadas más bajitas. Entonces, las sesiones que tenemos ahora por delante eh, van a estar muy enfocadas a que eh, la persona con discapacidad eh, se pueda quedar sola en casa, eh, en trabajar y explorar el que, eh, las dificultades que tienen la familia a la hora de expresarse su afecto y su cariño, eh, a tratarse también con calma y con respeto. Y que el clima afectivo pues ayude a que la persona con discapacidad se pueda sentir un poco más segura y un poco más estable a nivel emocional. Y eh, el tema de trabajar también la comunicación. Otro de la, del apartado que se devolvió en cuanto a la dimensión de organización y funcionamiento, vamos a incidir en la distribución de tareas y responsabilidades en el hogar en compartir las tareas y en que todos los miembros de la familia puedan puede desahogarse en un momento determinado. Este apartado sí que estamos coordinados con, con la psicóloga, como ya he dicho antes. Y este sería un poco eh, el caso concreto de intervención con, con la familia. Eh, como nuevos retos y, y posibilidades futuras, pues lo que nos gustaría es que eh, podamos ofrecerle a cada una de las familias que aterrizan en nuestra fundación la oportunidad de que puedan conocerse más como familia, que puedan identificar sus necesidades independientemente de las necesidades que puedan tener su hijo o su hija con discapacidad eh, ofrecerle también la oportunidad de que se conozcan más desde un enfoque más sistémico y que bueno que tomen conciencia un poco de cómo eh, nos organizamos a nivel relacional puede tener un impacto en la calidad de vida, no solo individual, sino también familiar. Y, y otro de los retos, pues que las actividades, como bien ha explicado María José, tenemos a lo largo del año dentro del servicio, como pueden ser tertulias, como pueden ser los grupos de hermanos, caminatas y demás, pues a lo largo de pasarle cada dos años pues las escalas a una muestra, pues podamos ver que esas actividades tienen un verdadero impacto en la calidad de vida de, de, de la familia. Y no sé si he ido muy rápido, eh, pero un poco esta es la idea que os queríamos transmitir. Y sí que me gustaría reseñar que, que muchas veces las la familias eh, sí que pueden facilitar y son un, apoye, un apoyo y un soporte tremendo para las personas con discapacidad. Eh, pero también es cierto que eh, debemos avanzar hacia eh, apoyar a las familias para que, que hagan un ciclo vital, para que pasen a una etapa, en este caso a joven adulto, en el que se pueda emancipar de sus propias familias. Porque hay familias que facilitan. Pero hay también familias que por su trayectoria, por su historia, tal, eh, pueden influir en que ese tránsito no sea a lo mejor lo más lo más sano o lo más recomendable para la persona con discapacidad. Entonces, pues desde aquí también reclamamos que, que pues más recursos de ese asistente personal, esos recursos para que la persona con discapacidad también pueda eh, emanciparse y también pueda trabajar sobre su proyecto vital pues con los recursos que, que necesite. Y hasta aquí era la, la idea que, que os queríamos un poco transmitir. Muchas gracias. Muchas gracias, María José y Lourdes. Eh, yo creo que ha sido un magnífico ejemplo. Un magnífico ejemplo de, de cómo Uh, usar la escala en mayores, en, en edad de mayores, porque sí que es verdad, ¿no? Y no quiero extenderme mucho, um, pero que quizá las, cada vez no uh, se está incorporando más el trabajo con las familias, con, con los más pequeños, y aquí pues hemos avanzado un poco más y que nos cuesta, ¿no? Por el sentido ya del momento en el que estamos, eh, pues de trabajar con familias de personas adultas. ¿No es lo que has dicho, Uh, ahora al final eh, Lourdes de que de alguna manera eh, la sala, ¿no? el poder aplicarla os ha servido como de palanca para realmente poder conocer mejor a las familias y poder eh, empezar a pensar en, en, en objetivos para incorporar a su plan, no tanto pensado para la persona con discapacidad sino ya para la familia. Me ha parecido pues, bueno, que de alguna manera eh, resumía muy bien ¿no? Uh, para que nos pueden ayudar en esta etapa más, más adulta. Yo no quiero comentar nada más, la verdad es que creo que Cecilia... Yo quería, una cosa, yo quería rescatar algo que, que eh, creo que complementa y añade una cosa nueva sobre lo que hemos mm, venido mencionando, que siempre ha estado en todas las presentaciones anteriores y es eh, no solo que nos eh, puede ayudar a nosotros a comprender mejor a la familia sino a la propia familia comprenderse a sí misma como un sistema o sea esa contribución en ese mismo proceso no solo de aplicación, sino después de discusión con ellas y mostrar los resultados la toma de conciencia en la propia familia de algo que sabemos que es muy importante mis propias fortalezas pero también mis propias necesidades y mi comprensión de cómo es mi, mi sistema mi familia no algo necesario para, justo en este momento tan importante, Del ¿no? ciclo vital de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Pues, si os parece, como tenemos unos minutillos, hay algunas preguntas en el chat que yo os voy contando y vais respondiendo. Ha habido varias que preguntaban sobre si se está grabando y si se está grabando y se subirá la grabación al canal de YouTube y distribuiremos el enlace entre las federaciones y también probablemente la página web. ¿Dónde encontrar la escala? En la página web de Plena Inclusión están las dos escalas, las de familias con hijos menores y familias con hijos mayores con su correspondiente manual. Y había una persona que preguntaba si había bibliografía fácil sobre las escalas. Y sobre las escalas no, pero sí es verdad que en el, la página web de Plena Inclusión hay también un documento eh, sobre calidad familiar que lo explica de manera sencilla. Tenemos creo que cuatro o cinco preguntas. No sé si llegaremos a todas, pero yo eh, os la leo y quien crea, eh, respondemos de manera breve para poder dar paso a, a más preguntas. ¿vale? Dice Una persona que no pone nombre dice, buenos días, gracias por este seminario. Yo trabajo en una entidad que aún no está en plena en plena, por los cambios de metodología que hay que hacer, pero sí estamos tratando de ir incorporando la planificación centrada en la familia. ¿Creen que es posible iniciar este tipo de escalas a familias que aún tienen una mentalidad mucho más antigua sobre la discapacidad? Yo he intentado ir nombrando el modelo de lo que queremos conseguir en calidad de vida, pero no sé cómo lo han hecho otras entidades para iniciar estos cambios y poder trabajar con escalas de calidad de vida familiar. Muchas gracias. No sé si queréis contestar, Cecilia, Ana. No. Yo lo primero que, que comentaría... Es que las escalas son un medio, no es un fin. O sea, incluso la aplicación de la escala como tal no, no garantiza que consigamos la finalidad última que no se nos debe olvidar, que es el empoderamiento de la familia y la mejora de la vida. Entonces, La utilización de, eh, de la escala, que recordemos que incluso la potencia que tiene la herramienta es que nos permite disponer de esa mirada global de los ámbitos que son importantes para la familia con un conjunto de indicadores. Incluso podría prescindir de utilizar la escala como tal, o sea, eh, y utilizando los indicadores como elementos que son, en último término, los que me van a ayudar a, a comprender a la familia, y eso lo puedo hacer a través de diferentes procedimientos. Pero eh, eso eh, es como cualquier herramienta, la debo saber utilizar en el marco, eh, un marco teórico también de actuación, eh, dirigido a, eh, a, hacia, eh, hacia una meta, con lo cual creo que eh, sería deseable el inicio de procesos de reflexión en el centro respecto a dónde nos situamos, cómo entendemos las familias, cuál es nuestro enfoque eh, de actuación y, y de provisión también de, eh, de apoyos en ese marco, como parte fundamental, es el papel que tienen las familias a la hora de trabajar. Eh, con nosotros, es decir, todo un proceso de construcción de, de cuál es el enfoque desde el cual nos vamos a situar y después analizar qué herramientas eh, pueden, nos pueden ayudar a, a, ese, a ese proceso, entendiendo que las, que las escalas de calidad de vida son, insisto, un, un, un medio no un fin en sí mismo. Relacionado con esto que, que comentaba Cecilia, de que son, son un medio, de hecho, nosotros os presentamos la escala y cuando detallamos ¿no? cómo usarla, hablamos que la mejor manera es de autoaplicación, ¿no? que ellas cojan la escala, la pasen, pues, se la autoapliquen en su casa y después nosotros, a partir de aquí, interpretamos. Eh, eso nos va a dar lugar a que podamos tener uh, los ¿no? que podamos tener los resultados en números que después podemos interpretar y hablar con ellos. Pero, por ejemplo, um, autores de Estados Unidos, los Turbul, que fueron unos de los que iniciaron pues, este camino, ellos su primera escala, cuando la utilizaban um, para poder trabajar directamente con familias, con aquellas familias con, con las que les costaba más entender o, o, o entrar en todo este proceso, lo que hacían era um, pasarla, o sea, lo utilizaban como si fuera un guión de conversación. Es verdad que después quizá no tendremos ¿no? los numeritos, que no podremos hacer el gráfico, o sea que no tendremos tan sistematizado, pero eh, que si queremos eh, empezar ¿no? y nos parece pues, un poco mm, brusco radical o, o, o que no sabemos cómo afrontar este paso de mm, te doy la escala, la respondes tú, que podamos utilizarla como, como guía de conversación para empezar a, a, a trabajar y a trabajar, a explorar algunos aspectos. O sea que la escala, como decía Cecilia, lo importante es eh, tener, tener como muy claro para qué queremos, que, para qué nos, para qué queremos, ¿no? cuál es el objetivo que pretendemos. Y a partir de aquí pues la podemos sí. utilizar en diferentes momentos, en, de diferente manera, eh, para poder responder realmente a lo que queremos extraer. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas. Otra dice Ana de Fundación Pilares, que es una organización que trabaja con personas mayores. Dice, hola, buenas. Me gustaría compartir la importancia de la conversación y reflexión que se crea con las personas al administrar las escalas. Tengo una pregunta. No conocía la escala de calidad de vida familiar y me parece muy interesante, pero preveo que no está validada ni destinada a familias en situación de dependencia donde la persona que requiere cuidados y apoyos es mayor de 60. ¿Es así? O sea que esta escala no se puede utilizar con familias, pregunta, ¿eh? Familias cuyo familiar está en situación de dependencia y es mayor de 60 años. En principio sí, o sea, en principio nosotros cuando hicimos la, la validación eh, es para, o sea, la de mayores es para, para personas dependientes de, de más de 18 años. Sí que es verdad um, que, que en la población que utilizamos para hacer la, la validación, es verdad que esta franja había, hay poca población, o sea que, que se ha podido probar en poca población y que seguramente, ¿no? ahora lo digo de... Eh, de memoria, pues la población mayor pues, va a ser eh, con personas con discapacidad de 20, 30 y ya a, men, a, a medida, ¿no? 40, 50, 30, vamos a tener menos, pero en principio sí que, se, sí que se usa y sí que está validada para este tipo de población. Es interesante la pregunta, uh -huh. eh, precisamente por lo que ha señalado Ana. O sea, lo que hay en este momento eh, son dos versiones. En otros contextos solo hay una. Nosotros cuando elaboramos la claramente que, que, no que era difícil, eh, pues bueno, o, o que sería más útil si eh, hiciésemos escalas teniendo en cuenta los diferentes tramos de edad. Y en principio lo que planteamos, que aún así es ciertamente, que tramos amplios de menos hay una escala para eh, familias con hijos e hijas con en menos de 18 años y con más de 18 años. Pero lo que señala Ana es interesante, de la misma manera que hay que, bueno, que compañeras que, eh, eh, que, que seguro que en este sentido pueden también ayudarnos ¿no? a, a la respuesta, eh, a, eh, no solo Lourdes, Ruth, pero María José, sino otros que estarán aquí escuchándonos. Es cierto que, que claro, en ese marco no pretendemos responder a todas o identificar todas las posibles necesidades que pueda tener un determinado sistema eh, eh, familiar, lo mismo que también determinadas necesidades son muy, eh, cuando tenemos eh, desde el nacimiento, en los primeros eh, momentos hay un conjunto de necesidades muy específicas, lo mismo el ejemplo que nos acaba de, de plantear la, la compañera, compañero con esta pregunta, ¿no? Entonces, en este sentido... Eh, es verdad que lo tenemos que tener presente cuando trabajamos. Es decir, que hay, debido a la situación específica, también del familiar, pero también del contexto en el que este, eh, se sitúa, eh, hay otro elemento que sea importante y que no hayamos eh, analizado y que tenga que ver, por ejemplo, con algunas de las dimensiones que, que hemos mencionado. Es decir, que sí que es importante esa reflexión, y esa pregunta que me debo también formular diciendo hay otro elemento que en este momento es importante eh, debido a esas circunstancias, o bien a los familiares, o del contexto en el que nos eh, situamos, que te, sobre las que tengamos que, que profundizar. Y sí, a mí me gustaría comentarle a, a la persona que ha formulado esta pregunta que nosotros efectivamente, cuando hemos pasado las escalas de mayores de 18, eh, la gran mayoría de nuestra población a lo mejor está comprendida hasta los 50 y algo o así, pero que también lo recoge para ver qué tipo de, eh, la propia escala recoge, qué tipo de, el grado de discapacidad que tiene, el grado de dependencia, si la persona que, reco que, que facilita los datos, comenta la escala, es el cuidador principal o no, porque también cuando son edades, más, más avanzadas pues ya no tiende a ser normalmente el cuidador principal, que también suelen ser personas más mayores, sino que suele ser a lo mejor eh, un familiar cercano. Entonces también hay cositas que a la hora de volcar los datos también en la aplicación te puede dar eh, mucha más información que sean significativos ¿no? de comparar con respecto eh, a, a, una, a un, una franja de edad u otra. Muchas gracias. Voy a insistir en la brevedad de las respuestas porque tenemos dos o tres más para que nos dé tiempo. ¿vale? Otra pregunta que nos hace Claudia es, cómo, creo que es para las personas que han presentado la experiencia, ¿eh? ¿cómo coordináis los objetivos de planificación centrada en la persona de la chica joven y la planificación centrada en la familia? Me imagino que habrá necesidades que salgan también como necesidades de apoyo en la planificación centrada en la persona. No sé si es para Esther, para Lourdes, no sé bien. Bueno, nosotros como he dicho, igual que nos coordinamos con, con la psicóloga o el psicólogo de, del centro, también con, con las responsables de, de los servicios. Si la chica está, en, este, en nuestro caso, está en un servicio de centro ocupacional, nos coordinamos con la responsable o con la dirección del servicio. Sí. Y nos reunimos pues, cada X tiempo en una reunión de coordinación. Yo es que creo que no he entendido la pregunta. ¿Cómo nos coordinamos el equipo para ver cómo podemos casarlos? Uh -huh. Normalmente cuando hacemos esta indagación no la hace solo el coordinador de apoyos, es que también está acompañado ¿no? con, otras, con otras figuras. Y entonces pues cuando se trata de indagar con el, el, el niño o el adolescente, pues adapta los materiales para que él también pueda hacer sus elecciones. Y luego es que la, la familia siempre está presente en las sesiones, o sea que es que… Uh -huh. pues ahí también está también a veces la dificultad ¿no? de cuando, cuando no está de acuerdo la familia con esos objetivos que, que sale, que saca el, el menor, un poco también como hablaba antes Lourdes de esa parte de sobreprotección, tenemos que ver hasta, ¿no? ver ese engranaje y cuando el, la propia persona va, va cogiendo más peso. Nosotros, por ejemplo, decimos que la familia tiene una participación muy activa en las sesiones, pero es que llega un momento que hay muchos adolescentes que les dice a sus padres. No paséis, es que este es mi rato. Y, y lo hacen a propuesta de ellos. Entonces, bueno, en ese tipo de cosas, pues también hay veces que la familia mejor pues, se empeña en eso, pero bueno, también por, por criterio técnico, pues a veces también podemos pactar con la familia, pues pasar, pasar determinadas sesiones sí, otras no, y también un poco ir dándoles libertad, porque es verdad que muchas veces que si los papás tienden a ser muy sobreprotectores, no les dejan aprender y piensan que sus hijos no tienen autonomía y cuando el papá sale por la puerta porque le han hecho una llamada, a lo mejor te va al cuarto de baño y te hace toda la secuencia entera. Y son capaces. Muchas gracias. Hay otra pregunta que creo que va a destinar a Ruth. Dice, ¿alguna vez se os ha dado el caso de que hay alguna familia que acude a la entidad para el tratamiento del niño, dice, o a plaza de centro de día, que no desee que se trabaje con ellos como familia y no se presten a hablar tanto de ellos a complementar la escala? Sobre todo me lo planteo en los casos de atención temprana en los que habéis dicho que se pasa a todas las familias que entran. Pues yo directamente en mi centro no he tenido ninguna que se haya negado como tal a complementar la escala. Eh, creo que Esther sí que, hablando de este tema, sí que ha dicho que en alguna ocasión ha pasado. Y lo que sí que hemos tenido es que pues quizás algunas personas efectivamente que ¿no? pues se muestran como más herméticas, que les cuesta más entender esta visión sistémica de la atención temprana y nos ponen muchos más impedimentos a la hora de indagar. Y ahí yo creo que también hay que respetar ¿no? que no, no nos queda otra, no podemos obligar a nadie a incluir objetivos eh, familiares si no nos permite como, como estar más, más con ellos. Aún así nosotros seguimos insistiendo y cada año le devolvemos a pasar la escala y volvemos. O sea, yo creo que ahí el, el, el tener muy claro el argumentario y la validez social que tiene, o sea, la parte de validez tenerla muy clara y poderla transmitir es importante y ser constante en esa transmisión, ¿no? Porque a lo mejor en temprano no lo conseguimos, pero lo conseguimos en estella. Así que ahí. Y efectivamente, a lo mejor en el centro de ruta, en el que forma parte de la valoración inicial, en el que ya se les está diciendo de antemano, de antemano que se les va a mandar la escala, que se les explica, no es lo mismo que en nuestro proceso que está en el octavo paso, en el que se recibe por correo una, carta, una citación para... ¿no? para tener un encuentro con el trabajador social y, por favor, rellenarles esta sala. Entonces sí que es verdad pues, que a veces si no, no la rellenan, pues podemos volver a insistir un poco, facilitarlo por WhatsApp, en vez de por mail, lo quieres en papel, volverlo a explicar, pero efectivamente nos hemos encontrado con algunas familias que me dicen oye, que yo vengo aquí por mi hijo y no han querido rellenarla y también es verdad que a veces la valoración inicial... Mandamos muchas escalas, mandamos primero que es la mesa, luego que es la EBR, Cuando trabajamos con el niño? Entonces, si no haces un buen encuadre, como dice Ruth, un buen argumentario y explicas que al final todo este tiempo es una inversión, eh, hay muchas familias que a lo mejor vienen con esa mirada más clínica o más tradicional que no terminan de encajar muy bien todo, todo esto que estamos hablando hoy, ¿no? No y la última, ah, perdón. Pero no olvidemos que no es imperativo eh, para eh, comprender a la familia pasar la, eh, la escala. O sea, dentro del marco que vienen insistiendo continuamente todas las compañeras que han estado eh, aquí hablando, nuestras cuatro eh, compañeras, desde esta perspectiva también ecológico-sistémica, sabemos que tenemos que fortalecer a las familias, claro, pero para ello... En, Podemos utilizar el modelo eh, eh, del que parte la, eh, la escala, que existimos, sus dimensiones, sus diferentes indicadores, para utilizarlos como elementos que en la entrevista que yo llevo a cabo con la familia y con el trabajo que estoy llevando a cabo con ella, puedo explorar a través de otros eh, medios que no es eh, lo que es aplicar la escala y que, y que me responda, porque la finalidad es comprender a la familia, ver en qué aspectos podemos también eh, fortalecerla o, o, o de qué fortalezas debemos partir. Entonces, en ese sentido, tengamos en cuenta eh, esos indicadores y no necesariamente, insisto, aplicar, pues eh, no es necesario en los casos. Y la última, aunque te quedan más en, en la bandeja, pero vamos a leer la última. Dice, además de psicólogos personal de despacho, ¿No sería tan bien importante el personal de atención directa en el caso de organizaciones que trabajan con las personas? Hablan sobre todo del cuando se trabaja con la familia. ¿no? De si Además de los que estamos en despachos psicólogos y demás, alguien de atención directa debería estar en esa devolución y ese trabajo con familias. Bueno, en nuestro caso hablamos de la dirección del centro de día ocupacional, pero bebe del de personal de atención directa. Y cuando en alguna situación hemos eh, vamos, hemos detectado que hay una vinculación con la persona de apoyo, se ha incluido a, a la persona de apoyo por, por, por facilitar esa vinculación y por porque la conversación sea un poco más fluida y se sientan más cómodos y más seguros. El, el, el, te permite el abrir, esa mirada sistémica no un poco te, te permite incorporar a aquellas personas que son significativas, bien para las familias y bien para la persona con discapacidad dentro de su propio proceso. Ay, muchas gracias, Lourdes. Pues si quieres, Cecilia, damos paso a las ideas, conclusiones, ideas claves. Vale. Bueno, pues. Eh, gracias por, por todo lo que hemos podido aprender y reflexionar. Gracias a, a nuestras queridas compañeras eh, Ruth, Esther Lourdes, María José. Eh, si algo no lo señalo suficientemente bien o faltaba, por favor, ayudadme a, a añadirlo. Igual, pues bueno, Ana, por favor, eh, Natasha. Eh, Gracias por, por vuestras presentaciones porque en realidad la escala de calidad de vida no es otra cosa que una herramienta que en su momento se diseñó para profesionales, para ayudar a los profesionales a su vez a identificar mejor cómo podemos contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias. Y sin, eh, y sin ese sentido, de verdad, la, la, la escala no tiene razón, eh, razón de ser. Por lo cual, eh, esto que estamos haciendo aquí, en el que nos estáis ayudando desde, desde vuestra eh, práctica, a reflexionar mejor sobre la utilidad, sobre las cosas que hay que tener en cuenta, sobre un uso adecuado o usos que, eh, menos eh, adecuados es muy importante. De tal manera que lo que estamos haciendo es construir realmente también el sentido de estas herramientas para nuestra práctica profesional, con lo cual, pues muchísimas gracias, igual que otras personas que nos estáis aquí escuchando. Si en algún momento también eh, queréis eh, ayudarnos en este proceso de aprender todos y todas juntos, pues por favor, eh, decírnoslo aquí está, eh, eh, Beatriz, eh, Bea, que es la, la receptora de, de, de todas las inquietudes, pues ayudas que, eh, para poder seguir, como decimos, eh, pensando, trabajando y mejorando. Eh, Hemos tratado de organizar, eh, tal vez, estas lecciones eh, aprendidas en tres grandes, digamos, elementos. ¿no? A, a, eh, primer, eh, el primero de ellos es la importancia de tener claro cuál es el objetivo eh, de lo que vamos eh, a hacer. Como decíamos, las herramientas estas, eh, de calidad de vida, como cualquier otra, no deja de ser un medio, pero tenemos al servicio de un objetivo. Y ese objetivo, además, eh, como han ilustrado eh, de manera magnífica en las tres presentaciones, tienes que ser coherente con un marco eh, también teórico de actuación. Debe estar eh, muy en la línea de eh, los planteamientos que, que compartimos, la necesidad de construir eh, un equipo colaborativo en el que la familia es una parte fundamental, en el que nuestra finalidad eh, importante es el empoderamiento de las familias eh, eh, y ese empoderamiento al servicio de la última, última finalidad, que es mejorar la calidad de vida de las familias. Y esa es el, eh, la pretensión de lo que estamos haciendo, tener siempre muy presente que un, un indicador de cómo lo estamos haciendo, o bien a título individual con la familia, o con, eh, o con una entidad es hasta qué punto estoy introduciendo cambios positivos en la calidad de vida eh, de, de la familia con la que trabajo o de las familias del servicio. Ese tiene que ser el elemento que debo tener presente a la hora de valorar también nuestras eh, actuaciones. Eh, y, y para ello, sin duda, necesitamos contar con diferentes fuentes de información, con diferentes, eh, con diferentes eh, medios. Eh, entre ellos, pero no lo único, ni muchísimo menos, como está, también nos han ilustrado nuestras compañeras y podremos seguir viendo en nuestras eh, sesiones, es una, eh, la herramienta de calidad de vida eh, familiar. Y, y el sentido que tiene es, eh, ya lo hemos visto, ayudarlos a comprender a las familias, y permitidme que además añada otra de las cosas que han dejado claras nuestras compañeras, ayudar a las familias también a comprender mejor, comprenderse eh, eh, mejor, desde esa mirada eh, global en la que yo debo tener en cuenta todos los ámbitos que son importantes en la calidad de vida de la familia, para tenerlos en cuenta, o bien para intervenir eh, eh, sobre ellos, pensando en qué apoyos, o bien la hora de tenerlo en cuenta, para pensar este apoyo es adecuado eh, eh, teniendo en cuenta esta situación eh, económica la familia. Es decir, te, te, me permite tener esa mirada eh, global en cuanto a esas eh, también eh, dimensiones para después articular los eh, apoyos más, eh, más adecuados. De tal manera que me va a permitir lo que decíamos, ¿no? diseñar ese plan de acción familiar a partir de algo que es muy importante y que hemos visto no solo las necesidades, sino también las fortalezas de las, de las familias. Y esto es algo que nos va a permitir también, después cuando la utilizamos, eh, y eso es, lo hemos visto, que la, la herramienta es digamos, un elemento que nos va a permitir Disponer también de evidencias que nutren la entrevista, que nos ayudan a orientar también la, eh, eh, las entrevistas para esa finalidad de comprender mejor a la familia, identificar de manera conjunta esas necesidades y prioridades ¿no? de las familias a la hora de diseñar ese plan eh, de acción familiar. Pero eh, insistiendo en esto que estamos eh, mencionando, la, no se nos puede olvidar que lo importante es el, eh, es el proceso. Ese proceso en el que realmente eh, se, se pone de manifiesto si estamos actuando dentro de lo que, eh, del enfoque eh, centrado en la familia, porque según como sea, eh, podremos estar alineados o no con ese, con ese enfoque, porque el mismo proceso es el que va a contribuir también, como bien sabemos, a, eh, al empoderamiento de... Eh, de las familias, o sea, cómo trabajamos, qué papel estamos otorgando a las familias en este proceso, eh, eh, qué papel juegan desde el momento en el que empezamos ya con los procesos de valoración hasta los momentos de identificación de objetivos, de actuación, los apoyos que necesitamos, el seguimiento. Todo eso que es el proceso es, es en el fondo, lo importante. Y esto, nuevamente, es una herramienta al servicio eh, de, ese, eh, de ese proceso, junto, como decimos, con otras eh, herramientas. Me ha gustado mucho eh, también escuchar, como decían las compañeras, lo importante es la conversación que se genera, ¿no? eh, eh, justo porque, como decíamos, es el, el medio ¿no? para, para conocer a las, a las familias, para generar esos espacios eh, bien pensados que nos permiten eh, trabajar eh, con, las, eh, con las familias en ese proceso de identificación también de necesidades, prioridades, fortalezas y eh, los apoyos que necesitamos a partir de los objetivos que vamos identificando junto con la familia y que establecemos también como prioritarios. De tal manera que nos ayuda, eh, como, eh, como hemos eh, visto, a identificar incluso necesidades que en un principio no estaban sobre la mesa. Y que en el proceso de trabajo eh, con la escala van emergiendo necesidades que tienen que ver con diferentes miembros del sistema familiar o de la familia como, eh, como sistema. De tal manera que amplía, como decíamos, eh, o, nos, eh, o contribuye a ampliar esa mirada hacia, eh, hacia la familia, pues intentando eh, que se nos queden fuera la, el menor número de cosas posibles e importantes ¿no? para, eh, para poder tomar decisiones. Porque la toma de decisiones es, eh, en este sentido, el sentido de utilizar esta herramienta, como cualquier otra, se debe contribuir a tomar eh, decisiones, sentido, como decíamos, comprender a la familia, pero ¿para qué? Para poder determinar de manera conjunta los apoyos, los servicios, los recursos que necesita eh, la familia para, no se nos olvide, en último término, también eh, mejorar eh, su calidad de vida pero también nos va a permitir en ese proceso de toma de decisiones a reflexionar sobre también necesidades del propio servicio, eh, necesidades también de, de formación de los profesionales que nos puede llevar a reflexionar, bueno, cómo afrontamos estas ¿O que o, o sobre estos aspectos necesitamos también trabajar eh, de manera eh, conjunta eh, más o, eh, como decíamos, eh, formarnos. Y, sin duda eh, nos va a permitir introducir, por tanto, también me, eh, mejoras institucionales, mejoras en el servicio. Veíamos en las sesiones eh, eh, anterior como y también han remarcado aquí algunas eh, compañeras, el, el, el, el, la utilidad que tiene a la hora también de, eh, de trabajar en cuanto a... A, a, a, a nuestra visión como servicio, es decir, ¿hasta qué punto como servicio también estamos contribuyendo a, eh, a la mejora de la calidad de vida eh, de, las, eh, de las familias? Eh, si bien a título individual no lo planteamos, ¿cómo está impactando la calidad de vida de, esta, eh, de este sistema familiar a nivel de servicio? Esa pregunta también me la tengo que formular en relación con la globalidad de mis familias. Lo veíamos, veíamos cómo podemos mejorar a nivel institucional, pero también hemos podido ver cómo eh, incluso cuando estamos haciendo aplicaciones de carácter también individual, nos ayuda a introducir también reflexiones, no solo eh, a nivel eh, individual como profesionales, sino también a nivel de mejoras institucionales. No nos olvidemos que que nuestra eh, mejora como profesionales es algo que se produce día a día, producto de la reflexión sobre nuestra acción. Y en este caso, pues como acaban de mencionar de una manera magistral nuestras eh, eh, compañeras, esa propia reflexión sobre lo que estamos haciendo sin duda nos está ayudando a, a mejorar. El ejemplo más claro ha sido cuando una de nuestras compañeras ha dicho dónde están nuestros retos, ¿Dónde, por, dónde, eh, por dónde queremos continuar, cuáles son los pasos siguientes. Ese es un ejemplo claro de, de lo que estamos hablando del rigor profesional que con estas herramientas o con otras nos está ayudando siempre a estar en ese proceso de reflexión sobre cómo debemos mejorar para en último término eh, contribuir a, a la mejora de, eh, de los sistemas familiares con los que trabajamos. Pues muchísimas gracias. Yo no sé si queréis añadir algo más. Que a dejar. Yo, si me permitís, que ya nos hemos pasado un poquito de la hora, daros las gracias a Natasha, que no se la ha visto, pero está ahí detrás, a Ana y a Cecilia por vuestra participación y la aportación de la escala, a Esther, a Ruth, a Lourdes y a María José por presentarnos unas experiencias que yo creo que son realmente interesantes, a José Gómez, que es el, la persona que ha, ha empezado con la sesión y que. Ha acabado la sesión, lo que manifiesta el compromiso de la Junta Directiva con el apoyo a familias. Muchas gracias, José, por estar hasta el fin con nosotros. Y invitamos a la siguiente sesión que vamos a tener sobre escalas. El 20 de abril, eh, lo anunciaremos convenientemente, pero vamos a presentar la escala de necesidades familiares, que también eh, Natasha Vaquez ha participado en ella en su desarrollo y que puede ser interesante y un complemento a la escala de calidad de vida familiar. Y sin nada más, agradeceros a todas la presencia y vuestra participación y nos vemos pronto. Un saludo.